Hola, bienvenido nuevamente a otro video más. Soy Fernando Guido y en este canal te enseño cómo pasar de flaco a musculoso. Si quieres construir los músculos que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Y en este video hoy te traigo una rutina para ganar masa muscular. Bien, los ejercicios que veremos aquí son básicos y los trabajaremos con suficiente peso, pero manteniendo una buena técnica y movimiento. Recuerda debes de escoger un peso que te deje realizar bien las repeticiones que se te indica a continuación. A menudo los principiantes no entienden la importancia de mezclar o cambiar sus rutinas cada tres meses para aliviar la monotonía de realizar los mismos ejercicios una y otra vez. Ahora pon mucha atención, si bien estos consejos son efectivos para construir músculos necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia hecho para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores como tu edad, metabolismo, tipo de cuerpo. Te invito a descargar mi reporte gratis, dietas y ejercicios para construir tu masa muscular. Solamente haz clic en la descripción debajo de este video y te mostraré los más novedosos ejercicios que existen en la actualidad. Déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides totalmente natural para construir tus músculos de roca los mismos que yo usé para superar mi estancamiento en que me encontraba. Si quieres construir los músculos que mereces, este reporte es para ti. Solamente haz clic en el link debajo de este video. No olvides suscríbete a mi canal, darme un like y comparte el video si te gustó. Si tienes un comentario o una pregunta relacionada con este video, escríbela aquí mismo que lo responderé lo más pronto posible. Un saludo, nos vemos en un próximo nuevo video. Chao, chao.